Hola, este es el segundo episodio de la segunda temporada de Ratón de Librería. Así es. Está conmigo Ariana de Sousa, mi flamante coanfitriona. Y. Saluda, Ariana, saluda. La reina de todo, hola. La reina de todo, sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Sí, lo siento, pero sí. O sea, bueno, uno tiene que autosumirse, <risa> Ariana, es la vida. Este, vamos a estar hablando de los libros que leímos y medio leímos, y, y no sé, sí, en este, no. en la última semana? Eh, eh, sí, las últimas tres semanas. ¿No? vamos a hacer tres? Um, casi cuatro, porque casi habíamos cuatro. dicho que íbamos a grabar el lunes estuvo, y hoy jueves. Estuvo, estuvo complicado este mes. Este mes fue un mes complicado, sí. sí, sí. De, una, de, de un año complicado, de una vida complicada. <risa> o sea, sí. Pero digo, eh, eh, a modo de lectura, ¿no? Como. Sí. como, como yo estuve bastante atropellada. Uh -huh. Y supongo que tú también. Yo no, no logro. Dar, no doy pie con bolas, honestamente. Este. <risa> okay. Sí, o sea, como que empecé muchos libros, terminé algunos, la verdad, o sea, leí bastante en los aviones esta última semana, pero abandoné muchas cosas, otras cosas no las terminé a tiempo, y las tuve que devolver porque eran de, de las bibliotecas. Creo que habíamos mencionado la semana pasada que me había vuelto loca con las bibliotecas y estaba como tomando muchas cosas. Te tengo estaba. un dato de biblioteca. Háblame, es ya, es ahora o nunca. Hay una cosa que se llama la biblioteca libre. En donde tú llevas los libros que ya no te interesan por X motivo y los cambias. Misma cantidad de libros llevas, son cinco como el máximo, pero cinco diarios, pues. Sí. Si es que tienes tantos libros que <risa> si quieres cambiar. Si veo cinco diarios, no, o sea, no, no, no, pero es que ya que ah, hacer, te lo puedo cambiar. Adormidas. Sí, como, como o si sea, no me interesan estos libros. es un cambalache. Sí, es un cambalache maravilloso. ¿Dónde te me queda eso? ¿Y qué estamos haciendo nosotros aquí? Que no estamos Yo aquí? ya fui, ¿Con muchas tu madre? veces. ¿Por qué? Porque eres así. Ah, cambiaste los, aquellos libros. Sí, sí, aquellos libros. Unos, ¿Unos libros que después libros unos, unos libros. libros. Sí, eso no, no, Vamos a hacer. Sí. Eso sí, eso es un eh. o sea, secreto. <risa> sí, sí. La de la madre. Ya, pero conseguiste cambiar <risa> unos okay. libros, unos secretos, unos libros que se eh. que vieron pago. <risa> sí, exacto. Eh, fui Uy. y los cambié. Increíble, de verdad eh, Esta gente, ellos son itinerantes Entonces, estaban la semana pasada En Porto Ñuñoa. fui allí, pero ahora están en muy Alto Las Condes uh, Pero tienen como redes sociales Para no saber así. Una o... biblioteca sí. libre, en todos lados ya Es decir, este, en, classes, la en la cajita libre. de descripción sí Aquí abajo este, eh, sí. Las niñas súper amables Los libros Geniales, por ahí estuvo un venezolano Porque vi, y que Doña Bárbara, eh, Marian blog de pronto, así ¿no? okay. porque yo fui no, varios días. Nada. Y yo, hmm. como que esta persona no vino ayer, después <ríe> sí, que yo me fui. <risa> sí, sí, Había, habían sus cosas. Eh, y me traje un montón de libros, pero sí me di cuenta que todos eran como sobre un meollo familiar. Como, por ejemplo, me traje este museo, el de mi abuela, uh -huh. me traje ese, me traje mi madre de Ford, me traje honrarás a tu padre de talice, y, ¿sí? y yo, oh, tú, tú psicoanalizándote tú mismo y qué, ahí habla, <risa> o Entonces sea, yo me los llevé y yo, ay, este, este, este, y cuando llegué a la casa, que los puse así en la, en la mesita, donde están los pocos libros que tengo, porque ya todo está en caja, porque me voy a mudar, fue eh, pues así como, amiga, qué pasa, qué pasa contigo y con tu familia? Pero bueno, la vida, va de la amiga, mano. Te, amiga, date cuenta. Sí, va igual de la mano con lo que estoy escribiendo, que es bastante uh -huh. familiar, entonces imagino que es eso. ¿no? Como... O sea, uno, uno es monotemático, vamos a estar sí. claros en la vida. Sí. O sea, yo estoy leyendo vainas. Bueno, ya a ver, no sé qué coño estoy leyendo yo, honestamente. Este, hay como temas que, que surgen de repente, de hecho, nada de, de lo normal es lo que voy a hablar hoy. Este, pero como muchas cosas, lo, lo, lo hablaba con, con alguien en estos días. Ah, para mi otro podcast que va a ser el rollo. Uh -huh. este, sobre estas cosas distópicas, este, como la sobrevivencia humana. Y... ¿Por qué será que yo estoy leyendo sobre esas cosas, Ariana? No se me ocurre. ¿Tú crees? No sé, no sé. Exactamente <risa> a mí creo. se me ocurren varias razones. No, no sé, pero sé por qué me por ahí. Este, bueno, pero cuéntame qué leíste. Tú sí. o eres sea, mujer. Fuerte ya ciudad. claro ya sí, como sí. cinco minutos hablando y no hemos hablado todavía de que bueno me... pero tenía que hablar de los estamos libros hablando... que encontré pues porque son un tesoro un biblioteca libre eh, bueno, bueno yo este mes eh, La releí, releí eh, esta surita que lo amo lo amo con mi ser no pero tenés que decir el nombre pues estamos grabando video y audio tu vida rompiéndose se si okay. es una antología de rol surita por lumen y pff, no es maravillosa. Esto me lo regaló Damián, un amigo, eh, y me lo autografié a Zurita, entonces... ¡Ah! <ríe> ¡Qué bonita! Sí, sí. sí y me que... abrazó ese día. ¡Ay, perdón! Me puse fan. Ese silencio Pero... en el audio fue que Adriana estaba enseñando este el autógrafo de Zurita en el video, porque estamos grabando video también en esta sí. ocasión. este pues... Por si acaso están escuchando el audio y no están viendo el video. <ríe> ¡Sepan! Pónchale, sí. Eh, estuve releyendo esto porque, eh, por este mismo tema de, de que lo que estoy escribiendo ahora mismo tiene que ver mucho con, con la memoria, con la memoria y con, y con la familia. Entonces, como, como ese, eso que se teje entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo, ¿no? Estuve releyéndolo como, como buscando quizás algunos poemas que ya sabía que estaban allí y que y que iba a necesitar para esto. Uh -huh. eh, y también, como ya, ya te había pedido a ti que sacaras por mí Chile en Electric, porque yo soy muy responsable de que no se inscriba en la biblioteca. Lo siento, pero esa persona soy yo. Entonces, como Marianne está, yo, en lugar de ir a escribirme yo, yo le digo que me saque libros. Entonces ella me sacó Chile en Electric, porque yo soy gran fan de Nona habíamos hablado en, en el episodio anterior de que lo estabas tratando de leer y sí. en digital no te dejaba No, no, no, no puedo, no puedo en digital, la verdad Y esta vez, eh, pude leerlo porque aparte de que estaba en físico, tenía, estaba aquí en tu casa uh -huh. Y tenía cosas para marcarlo sin, marcarlo, sin rayar sin encontraste con como, como ahí ah, Como cositas Como cositas, bueno, ¿cómo se llama esa cosita? Marca libros, ¿no? ¿No? No, marca libros no la cosita... Uh, banderita. Banderitas. Banderitas. Yeah. Ya. Eso, entonces... Hay gran cantidad de postes y banderitas. Y marca libros, de toda clase, <ríe> Mi casa. No, pero es que, a ver, yo voy leyendo normalmente y yo soy esta persona que raya los libros. Yo voy rayándolos si no sé qué es una palabra voy, la busco y el, el significado lo pongo al lado, o si me recuerda algo trato de escribirlo allí. Voy como registrando la experiencia de lo que leo en lo que estoy leyendo. ¿No? Como uh -huh. para que quede allí. Por eso soy terrible para prestar libros. No me piden prestar un libro porque les voy a dañar la experiencia del libro. A mí me gusta leer libros rayados por otras personas. son ¿Eh? Sí, Ay, baby, sí porque es como, es como establecer un diálogo no solo con el autor, sino con tu amigo que te prestó el libro. ¿no? Como si estuvieran hablando de lo que a la otra persona le llamó la atención. Me encanta, me encanta. Bueno. Igual me encanta encontrar como pedacitos de cosas y notitas en libros que son usados de otra gente que no conozco. Así es linda es linda eh, eh, a mí Rodrigo me prestaba libros Un amigo Catina, y... te puedes calmar, perdón Está como estética <risa> y, y también como que tenía Cosas por ahí, los circulitos O, o detalles y también me gustaba no Como saber Que, que, que ese esa escrito Le había uh -huh. ocasionado algo uh -huh. Pero también me di cuenta Que a veces uno pues, se sugestiona Como que o sea, Justa, o sea justamente lo que hay, me entiendes lo que a otro le gusta Oye, ti, te, tienes te te, te, mueve, te detienes mueve. ahí un sí. momento porque tienes como, vale. bueno, qué fue lo que esta persona le llamó la atención. O sea, son experiencias distintas, la de leer un libro que no, lo, no está rayado sí. y la de leerlo rayado, sí. pero pues son experiencias distintas. ¿sí? sí sí, Total. Es como que te comes un postre en un restaurante <ríe> y te lo comes en otro, o sea, no pasa nada. Puedes tener las experiencias distintas. <ríe> ¿Sí o no? Sí, total. Eh, bueno, pero yo siempre sí, mis sí. metáforas son todas de comida, lo siento, sí. perdón. Soy una gorda. Este, próximo. no, y, y, y yo llegué y me dio arepa, y me dio <risa> café, huevos revueltos y muy un Una maravilla. ella es así. todo atendamos la comida, y él te dijo galletas. Claro que sí, galletas. Coño, no saqué las galletas. ¿Qué estamos haciendo con nosotros? Bueno, después, después, después. después. Eh, bueno, el asunto es que esto puede leer, leer Chilean electric y y sí, mis sospechas eran ciertas. Esta mujer a mí, de hecho, subí como un post en Instagram que, que me desarma, ¿no? A mí me desarma total. Y eh, coincidencia o no, también eh, el libro va de, de lo que es la memoria de su abuela. Es como que estas cosas que nos cuentan nuestros abuelos que se quedan como rondando en la mente, ella crece y, y hay cierta historia que no se le olvida que es cuando alumbra Santiago ¿no? cuando, cuando al final mm. la electricidad llega a Santiago mm -hmm. pero luego ella hace una investigación y se da cuenta que ese, ese recuerdo no puede ser de su abuela porque fue mucho antes de, digamos, de, de la fecha en la que su abuela le había dicho que eso mm. sucedió okay. sin embargo ella se queda como que bueno, pero mi abuela me quería dar esto por algún motivo alguna razón y... Y va como indagando en ese recuerdo tanto que luego ella hace una mezcla con, con sus propios recuerdos y, y lo toma muy como suyo. Eh, yo creo que al final todos hacemos eso. A mí me pasa un montón con mi bisabuela. Eh, y, y es súper interesante como ella de, de algo que alguien pues recuerda o no, ficticio o, o no, eh, lo mezcla con sus propios recuerdos de, de niñez, luego de juventud, y luego termina como con un sueño, ¿no? Como un sueño este que tuvo, que es como divagar sobre, sobre un poco de lo mismo. Qué bella, no puedo. Catina <risa> está enfrente de mí, así como siendo bella, y, y no puedo. <risa> no, no, no, no. Entonces, nada, eh, eh, fue maravilloso, porque aparte ella también tiene como unos cierres muy potentes. Y, y cierra con este sueño en el que ella hace, digamos, cosas que, que le hubiese gustado hacer en un momento en el que era una niña o en un momento en el que ella no podía estar ahí para hacer absolutamente nada. Es como poder hacer esto que, que tú la verdad no puedes porque no estás o porque eres muy pequeño para hacer, ¿no? uh -huh. Y hermoso. Un libro hermoso que todo el mundo tiene que tenerlo y ahora es como que ya, tengo que comprarlo. <risa> No, ya lo leí, pero ahora lo pude comprar porque eh, eh, lo necesito para mí, para estar ahí. Ahora solo me queda de ella, solo me falta por leer el de Invaders, Space Invaders. Yo no he leído nada todavía de ella. Y la, la tarde que lo que lo saqué para ti de la biblioteca, que, que fue el día como el día antes de viajar o algo así, me puse a leer las primeras páginas y luego no fui. Entonces, de bueno, todavía, todavía no lo tengo que devolver, y es cortito, de pronto lo leo en estos días. En estos días es pasado, Hoy, mañana y pasado, okay Bueno, en fin. Por, aparte, esta editorial es lindísima. Eh, Alquimia. La editorial es preciosa, súper linda. ¿Ellos sí. tienen como todos los libros de ella, no? Eh, no, creo que no. ¿Ya he no, visto como no. tres o cuatro de ellos Sí, sí, tienen muchos, pero no todos. Bueno, aquí también. Eh, y esto ganó el premio MOL eh, a la mejor obra, obra publicada en 2016. Y pss, tiene como una, unas ilustraciones ahí. No sé si son ilustraciones o fotografías. Pero son como cosas documentales. Las bolas, sí, las ¿no? cosas que es como el logo de la compañía de electricidad, sí. este, son cosas mapas, son, son, super, son como una mejor. boleta de, de la electricidad. boletas la electricidad. Entonces. Boleta. Eh, boleta sí. Nuestro boleta, sí. chileno is on point. Hoy, sí. Total. Oh, <ríe> y también de esa misma. No te he hablar nada, mami, perdóname. No, dale eso, yo eh, te interrumpo igual de una manera salvaje porque yo soy así. De, de esa misma editorial tengo. Este libro que se llama Esta parcela de Guadalupe Santa Cruz, acá está. Es más o menos el mismo, el mismo formato, ¿no? Eh, como estas imágenes. Eh, y ella. No he terminado de leer el libro, de verdad me ha costado mucho. Supongo que en el próximo episodio les voy a poder hablar mejor de este libro. Eh, pero no sé, me, me llamó la atención que justamente me llegaran dos libros de la misma editorial. Mm como Yo me detengo mucho en esas cosas, como a pensar en, en las cosas que yo, que yo tomo, que son como estos libros al final que, que tomé de la Biblioteca Libre, y los que me llegan. Entonces me llamó la atención como estos libros que son del mismo formato, que es de la misma eh, editorial, y este me lo regaló un amigo. Amigo. Eh. <risa> <risa> sí, bueno, eh, sí. Prosigue. Eh, y me está costando un montón, un montón, un montón, porque ella usa un lenguaje muy potente. Cuando Lupe es como, como que no te deja respirar, en el sentido de que te está contando algo que te genera ansiedad, pero el lenguaje es muy potente. Entonces apenas voy como por el segundo capítulo, y es como, mira, como, <risa> ya <va. risa> y lo dejo. Okay. Estamos poco a poco. Sí, sí, como que lo, lo dejo a reposar y voy y leo otra cosa y sigo leyendo a Zurita o, o algo así, pero definitivamente eh, voy, voy a leerlo para el próximo episodio y, o sea, uno se hace una idea de, de cómo va el lenguaje y de, de la poética que usa eh, Guadalupe cuando, pues, Nadia Prado escribe en la Contraportada de tu hijo. Fue, es así, como, como leer poesía en narrativa infinita. Bueno, perdón. Sí. Eso, en eso estuve eh, estas 3, 4 semanas. Me encantó, o sea, sí, como que las, cosas, las cosas que yo leí totalmente otro lugar del espectro de las cosas. Uh -huh. <risa> okay. eh, me leí eh, Becoming, la, la biografía de Michelle Obama. No sé si te oh. acuerdas que, que varias de las chicas de de, de Fox Santiago... Eh, habían mencionado el libro y que les estaba gustando mucho What the Fox Santiago es un grupo de Whatsapp En el que estamos este un montón De mujeres venezolanas Que viven en Santiago Y, y, algunos, y algunas que vivían y se fueron Pero no las podemos sacar porque las amamos mucho ahorita te amo ahorita extraño este, Recién el, veo, vimos un video En el que aparecías tú y yo así como que lloré <risa> <risa> eh, certifico que le dio como una vaina así. <risa> pero bueno no, su no sucede no sucede eso este entonces bueno mi come <risa> lo leí fue, fue extraño porque yo a mí me gusta mucho me gustaba mucho leer biografías y luego como que me dejé de eso pero esto me atrapó o sea la voz de esta mujer este, de Michelle Obama es maravillosa es como Está llena de humor, está llena de, de una como autoconciencia que al mismo tiempo es como muy ligera pero también tiene como la capacidad de diseccionar cosas como temores y cosas heredadas. Y, y a pesar de que, de que obviamente pues este, la experiencia que tiene uno como mujer este y la experiencia que tiene Michelle Obama, son muy diferentes, o sea, partiendo del principio de que ella es americana, y, sí, claro, este y es una mujer negra en un país como muy, muy este, cargado racialmente y todo eso, pero al mismo tiempo también, este pues uno viene de unas familias de clase media baja, este que, que lucharon para darle una educación a uno y ella habla mucho del hecho de ser primera generación eh, universitaria. Y son, hay muchas cosas de su experiencia con las que uno se puede identificar. Por ejemplo, el beso. Venía de una familia que empezó siendo muy pobre y, y llegó a ser primera dama. Yo no llegué a ser primera dama. Este, no creo que llegue a ser primera dama. <risa> además, ¿de dónde? Pero bueno. Eh, nada, o sea, como hay toda una parte que Mariel me habló, me habló de, de, de esto y fue como lo que finalmente me convenció, ¿no? Eh, de, sobre la experiencia de ella como al enamorarse de este tipo, que es un tipo, ¿no? El tipo. Este es, claro, este es el tipo, o sea, el tipo que yo quiero, ¿no? El tipo ha o sea, inteligente, brillante, así, una cosa. Qué envidia igual tener esa lucidez, de ver un tipo de decir, este es el tipo. Bueno, le costó. O sea, el primero y principal no fue que el día que lo vio no, este tipo. Pero <risa> lo, que, lo, lo que iba, es que cuando por fin dijo, ya este es el tipo, y luego se encontró con, ya, pero yo soy la tipo, este, uh -huh. y... ¿Cómo, ¿Cómo navego esto de estar con un tipo muy, muy arrecho y que, este, que tiene como toda... Ay, yo me van a regañar porque dije una grosería. Esto me acaban de regañar en Twitter porque digo muchas groserías, Ariana. <risa> ah, es un tipo muy extraordinario. Este, cuático el tipo. <risa> y entonces, ¿cómo est estoy con él y cómo apoyo esto que él tiene que hacer? Porque igual, este como que, claro, campaña para, para Congreso, campaña para Presidente y al final, ¿cómo hago...? Eso sin convertirme en una sombra de mujer que está ahí simplemente como ocupando un puesto y como solamente apoyando el sueño de él. Cuando yo soy una mujer arrecha, que tiene sus propios sueños, que es inteligente, que ha luchado mucho, que fue a la universidad y sacó, no sé, Harvard y Columbia y no sé qué. Este, y como un como navego, eso, como, como puedo Gévin. ser, como puedo ser ambas cosas, cómo puedo no perderme en esto y al mismo tiempo ser la madre que quiero ser para mis hijas y como, como, como todo, ¿no? Es increíble ese libro, de verdad, este, sí, lo recomiendo mucho eh, en especial a, a, a las mujeres arrechas, que son, no sé, todas las mujeres que conozco, la verdad, son unos tipos muy arrechas. Este es muy bueno, de verdad. Y en esta misma onda creo, porque, pues no sé, o sea, creo que estoy como, los últimos años de mi vida se han visto muy marcados por algo que eh, no es nuevo para mí, pero que no sé, como que lo, lo he procesado de una manera como más, más consciente, que es mis relaciones con, con mis mujeres, como digo yo, ¿no? Este... <risas> este, yo tengo muchísimas amigas, este, es una bendición enorme en mi vida tener muchísimas amigas, tengo muchísimos amigos también, hombres, ¿no? Y sí. los amo mucho y son maravillosos, pero es diferente. Exacto. Sí. Mis muchísimas amigas, que están regadas eh, por el mundo algunas, y, y otras, pues este, este bellísimo grupo de apoyo que tengo acá en Santiago. Que... <risa> este video está lleno de abrazos. Este, y, eh, bueno, yo nunca en realidad he tenido problemas como, como, como para ser amiga con mujeres, como que no soy esa clase de, nunca he sido esa clase de mujer que dice, no, yo me llevo mujer que los hombres, porque las dicen, no se abre y mujeres, se atacan. No <risa> sé la experiencia, <risa> además, o sea, como, claro. este, para mí las mujeres de mi vida son una gente que está ahí apoyándome eh, sea como sea y contra todo y son, son las que me dicen, mira, cree en ti misma, eres arrecha. Este, y, y, y esa fuerza, pues, uno la saca de ahí, ¿no? Finalmente. Sí. Eh, entonces, bueno, estoy estoy escuchando, en realidad, es un audiolibro. Un libro que se llama Text Me When You Get Home, de Kelly Sheffer. No sé si está traducido al español, pero es un, es un libro de no ficción sobre, eh, básicamente, la historia de, de las relaciones femeninas, de la amistad entre mujeres. Katira está acabando con la casa, Katira va a tumbar la mesa, es inminente. Okay. Tiene unos audífonos, adiós audífonos. No, pero esos son audífonos de ella destrozados Ah, ok. No son los audífonos buenos. Este... Creo que está aburrida de que estemos hablando estupideces aquí, pero bueno, en fin. Este es un libro que habla, o sea, parte como de, eh, obviamente está es muy eh, gringocéntrico entonces parte como de la experiencia de esta mujer pensando como en su madre, en las mujeres mayores en su vida, y en cómo se relacionaban con otras mujeres. Es decir, bueno, tenían amigas, pero las amigas no eran algo que formara parte como de la esfera cotidiana de la vida de ellas, sino que eran algo que cuando ellas tenían tiempo, este, cuando los niños estaban dormidos, no sé qué, pues claro. hablaban por teléfono, pero era algo como, como un bolsillito ahí, y era igual era ese apoyo, pero al mismo tiempo no era algo como super público y como, como no eran como una fuerza que estaba presente en, en, en todo. Y seguía habiendo como esta impresión de este, las otras mujeres están ahí para, a, para minarte de alguna manera. ¿no? Y esta mujer habla de cómo eso, este, primero, cómo, cómo le costó encontrar en su vida ejemplos de esas relaciones de mujeres que se apoyaban, estaban ahí unas para otras y que se apoyaban frente a todo, este, esas, relaciones, esas relaciones nutricias eh, porque justamente ella no veía a su madre con sus amigas su madre claro. se veía con sus amigas cuando ellos estaban durmiendo cuando estaban en la escuela no estaban las amigas en la casa digamos ahí tomando café en la sala este y luego lo que le mostraba eh, perdón lo que le mostraba la cultura la cultura popular de las películas de las series era era lo contrario este eran eso estas mujeres que se peleaban por un hombre y no sé claro. qué. ibas a decir algo a, a eso iba no como como igual yo siento que no sé si es tu caso, pero en mi caso yo nunca vi como que mi mamá con amigas, como con esta hermandad que nosotras tenemos, que nos... hermanas real, ¿no? Como, como esta cosa que al final igual a mí sí me costó, me costó tenerlo. Yo creo que es primera vez que yo tengo como amigas en ese sentido, como amigas de, de esas que tú... No que te, que ves te ves sin ella, es que ¿no? va que te limpian la casa cuando tenés cuando <risa> tienes eh, el brazo roto. O, te o te hacen sopa cuando estás destruida Ay, bebé. Eh, y es muy hermoso, es muy hermoso, ¿no? Eh, pero, pero nosotros no veníamos con ese ejemplo. Yo creo que eso es algo que hay que agradecerle al feminismo. ¿Mm? Siento yo que, que sin esa, sin esa como, como este nuevo espectro de ver las cosas porque no, uno también tiene mucho micromachismo uh -huh. mental, uh -huh. eh, yo no hubiese podido, no yo, yo, te, yo tenía como un, una cosa muy de, desde la competencia, una mirada muy desde la competencia. Eh, y recuerdo que por lo menos en, en mi adolescencia, que tuve, digamos, un grupito como de tres amigas, eh, yo me disfiguré mucho a mí misma intentando como, uh -huh. como encajar, ¿no? Como, como encajar, no para competir, sino para, para, en esto de la aceptación, pero, pero sí recuerdo que como que las cosas que ellas me decían, por las cuales yo tenía que seguir encajando, era para poder entrar en este mercado de competir con, con otras, entonces a mí, a mí sí me costó un, un poco, eh, ya ahora adulta es como... <risa> <risa> como, como no, eso no va a pasar, ¿no? Como primero uno no va a estar por ahí como cambiando. O sea, tú ya tienes amigas ¿no? que no te piden que encajes en nada. Y mis amigas es como: ¿Para qué? sí bitch, sobresalen, no encajes. No, eso, no okay. encajes nada. <risa> Entonces. Sí, me, me hace mucho sentido que justamente estés como leyendo esto y el título es hermoso. Es bellísimo. parte es hermoso. Parte ¿no? de esto, que además creo que lo hemos hablado antes, bueno, nosotros siempre nos decimos esto también, sobre todo cuando nos vemos de noche, ¿no? Sí. Este, avísame cuando llegues. Y sí. creo que hemos tenido como internet, la gente, un diálogo sobre el avísame cuando llegues de los venezolanos, ¿no? Que es sí. como, bueno, hay mucho peligro, no sé qué. Este, nosotros, incluso migrantes, todavía nos decimos avísame cuando llegues. Pero las mujeres en cualquier parte se dicen avísame claro. cuando lleguen y avísame cuando lleguen es este y, y eso, eso lo habla ella como que lo, lo desmenuza no es solamente eso de bueno este por favor quiero saber que llegaste y que no te violaron y que no te pasó nada horrible en el camino este pero también es este, esta conversación no se acaba ahorita es continuemos esta conversación es, yo sigo Así estando es. contigo aunque te hayas ido y aunque aunque estés en otra parte yo sigo estando contigo y es una cosa bellísima eh, yo siento que a mí no me costó tanto como no ver, es, bueno, primero no sé, no está como en mi naturaleza eso de, de, de como la competencia. Este, pero también es porque yo tengo hermanas, eh, yo soy la menor de, de tres hermanas, y mis hermanas, pff, mis hermanas son mis ídolas, son maravillosas, las amo. Eh, y mi mamá este, es como la hermana mayor de todas también, es una casa llena de mujeres, entonces esa relación entre mujeres que siempre ha sido como muy loca pero muy saludable eh, en, en muchos aspectos, me, me, me puso en esta posición, ¿no? de tener la capacidad de eh, como hacer de otras mujeres también mi familia. Ahora sí me costó mucho encontrar amigos y amigas, o sea, como que mi, mis amigos y amigas son todos de, de mi edad adulta, o sea, como que después de los 20. Yo creo eso, que eso, sí. sí. Como que, este, eh, eh, no sé, tengo una amiga a la que quiero mucho, que es de la universidad, que con la que no hablo nunca, porque vive en Irlanda y tengo muchos años que no la veo. este Pero como que, eh, ese tipo de amiga con la que tú podrías no hablar por un año y luego hablas y, y sigues siendo tu amiga igual que las misma referencias ¿no? Hermoso. Pero eso es a los 18 y 19, ya. Y es la época también en la que conocí a, a mi novio, que, este, cumplimos este sábado 15 años juntos. ¿no? 15 años. Lo cual es escandaloso. Una huevona. Creo que ya es hora de terminar. <risa> bueno, este, pero bueno, esos últimos 15 años justamente, que son los 15 años de ser una persona saludable y encontrar gente, encontrar, una, encontrar gente que aprender a ser una persona saludable y a, y a relacionarme con gente que, este, que sabe quiénes son ellos y que por eso respeta quiénes son los demás. Creo yo que, que eso es súper importante. Sí, ¿no? Yo creo que de ahí parte, ¿no? de, de uno conocerse y aceptarse. Uh -huh. y, y es como el punto de partida para tú poder eh, querer conocer y aceptar a esta gente uh -huh. como, pues, venga. Ajá. Una cosa que yo siempre digo, que es cuando, bueno, cuando me dejé de juntar con esa clase de gente que si, si ellos están bebiendo, tú tienes que estar bebiendo, ¿no? Y para, para mí ese es como el divisor justamente, o sea, mis amigos, ninguno de mis amigos es gente que me presionaría absolutamente nunca para hacer absolutamente nada más allá de ser fabulosa y brillar, porque eso sí este, pero es como, hay un artículo fantástico que, que yo suelo uh, compartir en, todas las veces que me acuerdo que existe que eh, se llama, está en inglés, pero se llama eh, mis decisiones no son un comentario sobre las tuyas es decir, por ejemplo, si yo tomo alcohol no significa que yo pienso que tú debas tomar alcohol si yo no tomo alcohol, no estoy comentando sobre el hecho de que tú tomes alcohol y ahí justamente es cuando yo como que me separo de alguna gente este, que se siente agredida por el hecho de que tú tomes ciertas decisiones con tu vida, como que atacan tus decisiones, pero eso no es hacia ti, es hacia el hecho de que ellos se sienten de alguna manera como todo el mundo, Parece reflejados, así como, como que se ven a sí mismos en la decisión que tú estás tomando y entonces se sienten criticados, se sienten este, atacados de alguna manera, y oh. pues, para nada, ¿no? Y para mí justamente la amistad con mis amigas y, y mis amigos también, es ese lugar no es ese, ese lugar en el cual este, yo no siento nunca que mis decisiones son un sobre las de ellos, ni las de ellos son un cometerio sobre las mías. Aunque no hay gente que me va a decir, mira, este no, que estás yendo al gimnasio, no, pero es que el gimnasio es horrible, no, o sea, you do you, este, claro. more power to you, que es bueno que vas al gimnasio, este, a ellos no les gusta de pronto, pero, o sea, yo no claro. estoy diciendo que ellos el gimnasio, me explico, este, ellos ven que yo lo hago por mi salud y están contentos por eso y ya, fin. Entonces, bueno, volviendo al libro, eh, es eso justamente, ella habla de no haber tenido ese ejemplo y de que sus primeros ejemplos, este, más allá de esos um, flashes como de ver a su mamá tener amigas, pero que fueron muy flashes, venían de ese momento en la cultura pop en el que empezaron a surgir cosas como eh, Sexo en la Ciudad o Friends, que eran como las primeras relaciones que ella veía, que eran relaciones entre mujeres que eran productivas, que, que, que no, no eran mujeres que se peleaban con, por un hombre, como, como no sé, las novelas de, de, de gringos. Sí. De, ah, sí, son sí. amigas, pero entonces les gusta el mismo hombre y se pelean. Amigas no, y rivales. Amigas y rivales. y rivales. Exactamente, amigas y rivales. No. <risa> no. Para empezar las mujeres no peleaban por hombres. Mira, es que por ahí eh, había un video que lo compartí todas las veces, ¿no? Que eh, era, <risa> era, creo que Gladys se llamaba el personaje. Que hacía eh, ay, ya se me olvidó todo. Hace mi milazo en, en una novela claro y, sí, sí claro entonces viene y dice como que mira esta niña para dónde vas tú hombre no se persigue tú persigues un cometa tú persigues no un papagayo tú persigues un papagayo, un papagayo tú persigues un autobús, un autobús tú persigues un trabajo como eso no eso sí eso Ajá. Diva total la amo Diva eterna sí Mini, pero amo. justo o sea justamente Catherine ahora Kaitlyn habla de este libro de eso, que este es, nunca yo he visto, y es verdad, ya no lo he visto tampoco, este, que dos amigas se peleen porque les gusta el mismo hombre. O sea, son amigas de verdad. Claro. O sea, lo agarrarán que lo agarran, no lo agarran nadie, lo que nunca sea, pero no te vas a pelear por eso, ¿sabes? No, claro. No. Cuando te peleas tú, te peleas cuando, no sé, si metes con tu familia, si te falla y tú, tú sabes, no sé, tú le pediste algo y contabas con ella y entonces te falló. Ese tipo de cosas que son de la relación entre ellas dos. Claro, no de no, no, un tercero. No, un tercero, exacto. En resumen, este, es fenomenal el libro, ni siquiera lo he terminado, este, uh -huh. pero, por favor, o sea, se los pido, es maravilloso. Y lo último que quería mencionar, porque esto es, ya, eh, es que leí, ese sí lo terminé, Conversation Songwriting, de Ursula K. Le Guin, yeah. que la amo, ídola. Este, y este es un libro que parte de una entrevista, o de una serie de entrevistas, no me queda muy claro, que le hizo un periodista sobre escribir, sobre, sobre el acto de escribir. Claro. Y ella dice al comienzo, este, como que básicamente todos los entrevistadores son unos imbéciles y que este, este tipo no, o sea, como que este ¿Ah? es un tipo que te hace preguntas inteligentes y que está escuchando cuando tú estás respondiendo, entonces se establece ese diálogo que, ojalá, ¿no? Porque sí. es como eso, o sea, como que la experiencia de ser entrevistado y que tengan siempre las mismas preguntas y no escuchen lo que estás respondiendo como para establecer una conversación real. Exacto. Y es un libro bellísimo por eso mismo, o sea, este es un tipo que como que la había entrevistado antes también. Y entonces, claro, construye sobre cosas que ya habían hablado antes, es muy hermoso, y habla sobre el oficio. Este, y sobre el oficio como desde el punto de vista de, de lo pragmático, de cosas como, no sé, este, elegir primero o tercera persona, habla de eso. Y también sobre otras cosas como, este, bueno, la relación entre eso y lo social y lo político y no quiero como como contar mucho pero a mí me encantan este tipo de libros yo, tú sabes, yo vivo hablando de los libros sobre el oficio de hecho por eso hice este, mi podcast que va a estar la primera semana de junio sobre publicidad se me olvidó el nombre de mi podcast pero eh, bueno eh, ay, a mí también se me olvidó el nombre de tu podcasts. Eh, borrar el, el arte de borrar, borrar este ah. ya tengo una, una tenemos un, un el primer episodio ya lo grabamos y eh, los otros, el segundo y el tercero los vamos a grabar el, el mañana y pasado mañana. O sea que ya tengo Éxito. tres semanas de podcast ahí y va a ser fabuloso. Esta mujer está activa. Va a ser bello. Sí. Este, me encanta como tener esas conversaciones y eso fue, este libro es precioso. Es como si tú estuvieras teniendo una conversación, además porque es una entrevista, es como si tú estuvieras teniendo una conversación con Úrsula callewin gracias, <risa> este, sobre el oficio. Y entonces nada, si, si escriben o si les gusta escribir, lo recomiendo mucho. Es muy hermoso. Y creo que por mi parte... Sí, yo creo que eso es todo por mi parte Sí, igual, amigos O sea, le, le requiere tiempo Yo creo que leímo, Leímos, o sea, se esto, leímos esto, esto duró media hora, yo creo que media hora es más que suficiente No sé, creo que estábamos apuntando A, a, a menos de media hora Antes de terminar, ustedes saben que yo Con la sí, poesía, yo, la poesía yo Yo quiero que me leas algo sí. eh. Fuck. Perdón, diga una grosería <ríe> Una grosería <ríe> <ríe> um, Sí, hoy, hoy voy a leerle un poquito de Zurita Porque, pues, Zurita Y este poema se llama He comenzado la vida nueva Y dice Te palpo, te toco, y en medio de la noche Mis dedos buscan los tuyos Porque si yo te amo y tú me amas Tal vez no esté todo perdido Han destruido tantas cosas Que solo los sueños parecen despertarnos Así amanece la aldea. Esto es ahora en nuestro país. Sin embargo, aquí he comenzado la vida nueva. Hoy el dolor colectivo del crimen y de la barbarie ha caído sobre nuestra casa, y solo veo la cara de un asesinado. Las yemas de, mi de, de mis dedos palpan a tiendas las tuyas, y en lo más profundo de la oscuridad nuestros ojos se encuentran, aunque muy empañados, se encuentran. Y yo me muero o sea, toca to, mi corazón yo no puedo leer a Zulita porque es un tronco de la Ay, Ay oh, qué no, bello. Vaya. Lo sí. siento, yo siempre soy una troncita. Este, pero qué bello, qué sí. bellísimo. Además, sí. es de, me encanta esto de ti, voy todo en braille. Pero sí. Porque eso no es el tacto. Qué bello. Sí, sí, no. Vale. <risa> sí. Por cierto, que en, en la biblioteca del GAM ahora está una exposición sobre documentos de Zurita. La que estaba en, en la UDP, no, que, tenía como, que tenía como cartas y... Sí, ah, sí está hermosa, fue ayer con León y, y está hermosa, eh, cualquier persona que necesite o quiera ampliar su conocimiento sobre Zurita, pues debería ir porque está lindísima y está como bastante completa y uno entiende varias cosas. Eh, y, y es entretenido como ver que gente, que uno piensa que, como Solita nació para esto, ¿no? y <risa> eh, eh, el hombre estudia ingeniería, ¿no? como estas cosas que yo también, yo me juzgo mucho a través de eso como todo, todo el tiempo que uno pasa estudiando otras cosas que no o, o divagando en eso de, de encontrarse eh, de bueno, verdad. sí, yo me juzgo un montón por eso porque, ajá, yo, yo he sido de todo, yo he estudiado de todo pero todo eso alimenta a esta claro. persona que eres Ay, todo eso eh. te construyó. <risa> eh, pero claro tú, tú ves como que al final de, de eso vamos todos no uh -huh. entonces es maravilloso es maravillosa la la, la puesta la, las citas que escogieron de él está lindísima y nada, vayan el que esté Santiago obviamente <risa> <Sí>. <risa> si, están en Santiago vayan este, y ya eso y ya, es eso por, sería eso es todo por este mes. Eso, sí, nos vemos, eh, nos, escuchamos. Nos, nos escuchamos. Bueno, nos vemos también. Nos ¿no? vemos quizás. Nos vemos. Si esto ahora, sale ahora. bien. Ay, estoy no sabemos todavía si vamos a subir este video, esa es la verdad de las cosas. ¿verdad? Sí, yo, yo creo que quizás un poquito. No, no nos vamos, no sé, vamos a ver. <risa> pues eso, nos vamos, chao. Chao, nos vemos la próxima semana y gracias por estar.